Hola, bienvenido, yo soy Maribi González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar unas latas de atún y las vamos a convertir en un precioso adorno navideño. Voy a empezar cortando 8 círculos de cartón del mismo contorno que tienen el interior de las latas. Ya lo he medido y ahora lo voy a marcar en el cartón para recortarlo. voy a utilizar servilletas del tipo linclas que son unas de tejido parecido al fieltro así que si no tenéis estas servilletas podéis utilizar tela o fieltro voy a medir el ancho de la lata y con esta medida voy a recortar la servilleta voy a recortar para forrar dos latas en verde y dos en rojo compruebo que tenga más o menos el ancho de la lata Con pegamento para decoupage voy a pegar las servilletas en el ancho de la lata. Como ya os dije, podéis utilizar también fieltro. Voy a hacer dos en roja y dos en verde. Estas servilletas, como son gruesas, tipo fieltro, aplicamos el pegamento y vamos bajando la servilleta con bastante pegamento. Eso sí, porque esta servilleta absorbe mucho, así que... Bastante pegamento y la ponemos debajo de la servilleta. Ahora voy a forrar cuatro de los ocho círculos que había recortado. Dos círculos en verde y dos en rojo. Ahora voy a recortar el sobrante de servilleta a modo de círculo. Después voy a recortar la servilleta como veis en la imagen Voy a hacer unos pequeños cortes a todo alrededor del círculo Y ahora con el mismo pegamento para decoupage Voy a ir doblando la servilleta y metiéndola hacia adentro De esta forma va a quedar completamente forrado el círculo Hago esto con los otros eh, tres que había, que había forrado En total tenemos que tener Dos círculos rojos y dos en verde. Y nos quedan sin forrar otros cuatro círculos. Con pintura acrílica dorada voy a pintar el borde de las latas. He cogido un pincel de cerdas duras y voy a dar muy poquita pintura. Con pintura acrílica blanca voy a pintar los otros cuatro círculos. el decoupage voy a utilizar esta servilleta voy a recortar los angelitos las bolitas estas con los angelitos para decorar los círculos con un pincel y un poquito de agua voy a ir rompiendo la servilleta y cortando la zona por donde quiero que se rompa ya tengo la servilleta recortada y le he quitado las dos capas blancas de detrás ahora voy a colocar en su sitio en el circulito la servilleta como seguramente habréis adivinado los círculos los pinté de blanco para tener una base blanca donde poner la servilleta ya que si lo hubiéramos puesto sobre el cartón marrón los colores no quedan bonitos quedan desvirtuados así que siempre normalmente hay que procurar un fondo blanco para que la servilleta los colores de la servilleta queden más bonitos Vamos aplicando el pegamento por encima de la servilleta con un pincel ancho y plano, pinceladas muy suaves sin apretar y aplicando desde el centro hacia afuera del dibujo. Vamos a forrar los cuatro círculos de cartón con el decoupage. No te preocupes por el sobrante de servilleta que un poco más adelante iremos rematando los bordes. Ahora en este paso vamos a pegar la servilleta solo en el centro. Ya se ha secado el decoupage. Y ahora con la servilleta sobrante que tenemos en el borde. Vamos a hacer pequeños cortes. Como hemos hecho con los otros eh, circulitos que forramos en rojo y en verde. Vamos a hacer cortecitos y vamos a remeter ese trocito de servilleta hacia adentro de esta forma va a quedar también forrado el borde del cartón una vez hechos los cortecitos en la servilleta vamos a doblar esa parte y la vamos a pegar con pegamento hacia atrás y así como os decía queda forrado o tapado el borde del cartón. Ya tengo aquí los ocho circulitos. Y voy a ir cerrando las latas. La tapa roja con la lata roja. Y como veis ha quedado súper bonita. Ahora vamos a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 Ya tengo todas las latas forradas y ahora voy a poner en la parte delantera un cordón dorado. Lo voy a poner para enmarcar el decoupage y lo voy a pegar con silicona caliente. Para tapar la unión entre los dos cabos de, del cordón dorado voy a poner un lacito rojo. De esta forma voy a ir decorando las cuatro latas. Ya tengo mis cuatro latas forradas y ahora las voy a pegar sobre una cinta que mide 45 centímetros de larga por 5 centímetros de ancha. En la parte de arriba le he puesto un lazo doble y también lo he pegado con silicona caliente. Voy a calcular más o menos, si queréis lo podéis medir con una regla, pero yo lo voy a calcular a vista, a ojo, más o menos que queden a la misma altura y las voy a ir pegando con la silicona caliente. como colgador voy a utilizar una anilla de refresco la voy a pegar con silicona caliente en el lazo por la parte de atrás y esto me va a servir para colgarla de la pared yo siempre guardo las anilla de los refrescos para esto porque me sirven de colgadores para cualquier trabajo que no traiga o que no tenga donde forma de colgar pues le pego una anilla y ya sí lo puedo enganchar de la pared Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Nuestras latitas de atún recicladas. Espero que os haya gustado este trabajo. Y si es así, dale un like. Comentadme, porque me encanta leer vuestros comentarios. Y por supuesto, si compartís el vídeo en vuestras redes sociales, me hacéis un gran favor. Bueno chicos y chicas, un besito enorme. Recordad que os dejo el enlace a los productos que he utilizado en la cajita de información del vídeo.